Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo 6794 de Dorado Tarde para hoy sábado 6 de mayo. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización, ponen en funcionamiento las baloteras. En Bogotá con Dinamarca descarga la aplicación Paga Todo. Regístrate recarga y juega. Chance, maxi, chance, super chance y paga millonario, chance millonario. Y dale un chance a todos sus sueños. Pendientes, este es el resultado ganador Uno... 5, 8, 9, verifiquemos el resultado, 1, 5, 8, 9, 15, 89, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y recuerde juegue siempre chance legal en Paga Todo, Paga Todo, para todo, feliz tarde.